En el capítulo anterior, este muchacho que se entró, ¿quién es? Yo te conozco. Y tú también te llamas Tatán, serás tú. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Eso es verdad. Yo te, yo te lo resuelvo, sí. Sí, soy yo. Soy Tatán Serrano. Hoy presentamos Tatán, nos cuenta más sobre Bogotá Telebús. Bueno, yo no soy tan fan de los Jonas Brothers, pero yo los conocía. Sí, sí, el mayor es Joey Jonas, después es Nick y Kevin Jonas. Ah, ok, ok. Y el que aparecía en los carteles era Nick, ¿sí? Jonas. Ah, ok. Él también aparece en las películas de Jumanji. Jumanji. Sheldon eh, pero en la... Ah, no, en las dos, sí, en las dos películas. ¿Quién es el aviador, eh, algo en así? Do, en las dos últimas. Sí, sí. él es el aviador, algo así? Sí, sí, sí, sí. Sí lo recuerdo. Sí. O el jugador perdido. El jugador... Exacto, sí, el jugador perdido. Pero bueno, o sea, tú los colocas porque son algún referente en algo del juego o más bien es más como por admiración no, no, del actor fue... o no sé... Sí, sí, solo es por admiración, lo puse ahí Ok Esa imagen ni siquiera yo la subí, yo la busqué Como pensando, a ver qué pongo ahí Y <risa> le Jonas, Ay, ¿y cuál es la imagen? Y la dejé ahí, de una vez por todas Ok, ok, ok, <risa> interesante bueno, Yo también he visto Un que empezó ahorita, que se llama Chris Puello Ah, también sí lo coloqué con, con admiración A él sí le puse el nombre ¿La ahí dice Cris Puello. Sí, sí, ese, ese vi que decía abajo como, sí, el nombre, Cris Puello. Es actor, Ah, es poeta. Ok, y también lo colocaste ¿por porque te gusta la poesía de él o algo así? Me gustan sus libros, Pero me falta tener el de, de aquí dentro siempre llueve. Bueno, hay otro cartel que yo siempre veo en las estaciones, ...y creo que ese cartel a veces eh, muestra algo que se llama Kingdom Studio... ...y tampoco lo he podido asociar... ...asumo que también es algo que tú haces o no sé... ...pues no sé, cuéntanos. Kingdom Studio pues también se relaciona mucho con, con esto. ¿Sí? Es, es como el grupo desarrollo ah ok de, de Bogotá oh. ahí hay, hay otros desa desarrollos internos que tiene Kingdom Studio varios desarrollos internos eh, son secretos que no los diría acá es un misterio, muy misterioso ah ok, no los puedes decir son tan secretos que si yo me entero de ellos ya no volvería no, a aparecer silencio. en youtube desaparecería ah, tengo mis tijeras <risa> oh, bueno pues interesante que estés trabajando ya en otros desarrollos, pero bueno yo creo que esta pregunta sí me la puedes resolver y no creo que sea tan ultra secreta eh, ¿Ellos tienen que ver con, con Roblox o son ya exteriores a Roblox? Entre las dos. O sea, tiene que ver con Roblox y también hay exteriores Roblox. Ok, ok. ¿Y en algún momento piensas como darle a conocer a tus seguidores esos desarrollos, como para que se vayan interesando? La idea es que también los conozcan, les guste y se nutran y vez más de eso. Ok, ¿y cuál es Última la experiencia? portal américas más interesante bueno o sea como creador asumo que tú has jugado tu propio juego varias veces eh, incluso te he visto en fotos de twitter y así cuando has jugado con con jugadores que están pues jugando tu juego valga la redundancia de varias veces decir juego eh, cuál es la experiencia más interesante que has tenido aquí en Bogotá tm roblos pues bus jugando con, con seguidores, o bueno, que tú entras y pues asumo que muchos de ellos te reconocen, sabes, saben quién eres. De mi, pues como jugador de mi propio juego, valga la redundancia, pues, me ha parecido muy chévere lo que, lo que se ha logrado, los buses, los avances, las automatizaciones que digamos en, en cada estación yo no coloco las rutas una por una como cojo este gráfico 3D y ahí coloco una por una cambio el color, cambio, cambio no, yo no lo hago así cargar el juego por primera vez eh, se inicializa y automáticamente se ponen los carteles en todas las estaciones dependiendo de donde pare sí y funciona la automatización mismo con el selector de, de buses y, y rutas y pues ahí también te, puede seleccionar puede... ahí también está automatizado para que fije las rutas de biarticulado para buses biarticulado buses en articulado o las rutas en biarticulado para buses articulados o sea que cada, para cada tipo de bus también hay unas rutas ¿no? Como, como por ejemplo el que estoy manejando sí. que es biarticulado, no eh. tiene las mismas rutas que de pronto uno normalito sí, lo que me refiero es que eso se establece automáticamente lo cambiando un parámetro ya aparece, parecerá disponible dependiendo del tipo de bus ah ok tatán está, está genial todo lo que me cuentas y, y, y pues estoy estoy muy feliz de saber que el pasajero que llevo en este momento eres tú yo, yo quisiera saber es tú qué más tienes planeado si sí, se puede saber, claro está eh, de futuras actualizaciones que podríamos así como tener así eh, más adelante en Bogotá TMBus no sé si me puedas contar algo de eso de pronto yo sé que hay muchos jugadores que quieren saber como qué cositas se esperan para más adelante no sé si tanto chismorreo sea bueno pero sí me gustaría también saber a mí vale, vale Fide eh, lo más evidente que puse es terminal del portal Américas sí. completa al que vamos no terminal y sí pues en el momento no está completada ajá con la siguiente actualización va a llegar completa estar las tres plataformas el puente que las conecta sí con la salida y, y el patio hasta con buses inactivos ah <risa> Ya. <risa> Lo puedes recuperar. Sígueme contando. Sí, tendrá estaciones de gas y las carpas. O sea, será el portal más completo en el juego hasta ahora, cuando salga. Sí, bueno, pues eso eso, eso quiero verlo y espero que todos los jugadores de Bogotá TMBus puedan pues verlo. Les encantará mucho. Ah, ya nos, ya nos uh -huh. estás poniendo mucho mucho hype como por ahí. del 90, 98% pues eso, eso me, me gusta una pregunta también con respecto a, a la gente que sabe que tú eres el creador y es, en algún momento eh, como tal transmilenio del mundo real se ha contactado contigo para hacer algo como algún tipo de bueno, no sé, como campaña o algo, o o oh, no, hasta el momento no te han dicho nada. De hecho, de hecho ha sido al contrario. ¿Ha sido al contrario? Nos, hemos, sí, nos hemos comunicado con Transmilenio y hemos seguido un proceso. ¿Sí? sí pues sí, se trata de negociaciones. Ajá. Negociaciones por... Porque inviertan en el juego. Sí. Por las licencias y pues, no podría decir nada más. Ah, ok, ok, listo, no, tranquilo Pero pues me parece chévere Me parece chévere que al menos Puedan tenerlo en cuenta Y que, y que ustedes eh, Estén trabajando tan, tan duro Tan duro En Bogotá TMUS y pues también en los otros proyectos Que hay, ¿no? Porque eso sí me parece Una maravilla Una maravilla Bueno, Tatán, Última creo que te llevé Te traje hasta... No te... Te llevé, oh, te entraje tonalidad. hasta el lugar que era. Aunque creo que no me paré donde era. Déjame, me echo aquí para atrás un poquito. Sí, te creo déjame. que te saliste bastante. Sí, sí. Y espero no te hayas mareado con mi caída anterior, pero todo good. No, casi se, casi se me rompen los huesos. Ah, bueno, pero eran solo los huesos. <risa> ah. Bueno, Tatán, te voy a dejar por acá. Voy a bajar. Voy a dejar mi bus acá. Sé que no es adecuado dejar el bus tirado, pero voy a bajarme acá. Porque, ay Dios. No lo dejas en el patio? Ah, sí. Está cerca. Ven. Voy a dejarlo acá en el patio y espérame ahí. O... Ah, bueno. Si vas a seguir el bus, también, también se puede. Pero ten cuidado, no te atropelle, porque eso es peligroso. No lo hagan en el mundo real. Y sí, me imagino los de control silbando, haciendo. Si Mira, Tatán, quiero, quiero ver un poco. Ah, mira, casi hay una oficinita. ¿Esta es la oficinita? Este es el, el poeta que me dice, ¿cierto? Este es. Este es, es Cris Pueyo. Ah, ok, ok, ok. ¿Tú, tú, ¿Tú has diseñado estos carteles? ¿Tú mismo los diseñas o algunos están basados en reales de, de Transmilenio? La mayo mayoría los diseño. Otros, ah. otros están basados y otros son de otros chicos. Ok, ok. Eh, eh, Digamos, cuando... ese tras nueve es de otro chico. ¿Sí? Va en rojo completo. Y, y, y bueno, cuando la cuando la estación está de acá, este portal de Américas esté completo, que es la actualización que tú me cuentas, que, que va a tener esto. Pues vamos a tener sillitas, es que me siento cansado a veces cuando llego acá y no tengo dónde sentarme. La verdad me duelen mucho las, las nalgas. Las sillas son. Una buena y mala idea. ¿Pero por qué? Que aquí la gente tiene que trabajar. Pero un descansito, soy un conductor, o sea, un descansito. Los, ¿no? buses, también tiene, los buses también tienen silla. Bueno, sí, pero. Y es la más cómoda de, de todas. Pero es que puedes aquí. Pero es que aquí, pero es que en el carro, por ejemplo, en el bus, yo no puedo tener, por ejemplo, mi máquina dispensadora de snacks. Mi mesa con forma de galleta Oreo. Y pues ver estos carteles para inspirarme. De pronto, ¿qué tal? Yo también me vuelvo un poeta como el señor de acá. ¿Ah? Oye, Tatán, eres Qué como chévere. más alto. Mira, eres más alto que yo. Yo soy un poco más chaparro. ¿Cuánto mides en el mundo real? De unos 76. Ah, no, sí. Si sí eres más alto que yo, eres más alto que yo en el mundo real. Pues bueno, Tatán. Mides? Mira, yo mido. 1.70, o sea que necesitaría al menos unas botas metaleras para poder estar a tu altura en el mundo real. <risa> Nadie quiere, ay, ay, por chaparrito. Por chaparrito. con Ajá, o hacerme en un andén y pues así sí puedo como hablarte cara a cara porque si no me sentiría un poco extraño. Pero bueno, no, yo tengo familia más alta que yo y siempre me toca mirar hacia arriba para saludarlos. Yo creo que si te haces encima del cono ya quedas a mi altura A ver, a ver, pero no creo que pueda saltar y quedar exactamente en el cono, en la punta Ah, sí, sí, mira, ahora sí Sí, somos, incluso te paso en altura <risa> Espero eso sí, no se me agujere en los zapatos Bueno, Tatán, pues entonces yo creo que me gustaría que mandaras de pronto un saludo a tus seguidores Y de paso a los que han visto el video y pues de pronto alguna cosa que quieras contarnos de última sobre ti o sobre Bogotá TMUS. Sí, sí me parece. Pues que no he contado. Pues en el Portal Américas va a salir la, la ruta 96 de Alimentador. Ajá. Es corta y va, va por la avenida Villavicencio. Aquí nomás. Y lo curioso es que en esa avenida es donde va a pasar la primera línea del metro. Del metro de Bogotá. ¡Wow! Ah, sí, sí, es verdad. ¿Te atreverías a futuro sí. a montar algo así también? Si digamos cuando tengamos ruta de metro, bueno, yo digo tengamos como si hubiera en Bogotá, pero cuando en Bogotá tengan ruta de metro, ¿te atreverías de pronto también a montarlas? Sí, la ciudad, a, la a ciudad es de todos y no es de todos al mismo tiempo. Bueno, sí, es verdad. <risa> <risa> ¿Pero crees que podrías montar algo así también a futuro? Donde se, donde se pueda manejar el metro o algo así. O que aparezcan en el para... juego, las, las rutas o algo así, ah. donde se vea el metro por allá, lejos, pasando. Ah, para, esa época, para esa época, pues es muy probable que sí, sí sí. Y será automatizado. Pues si superas toda la idea que le tengo al juego... Esto es apenas por ahí el 10% de todo el juego Yo creo, yo creo que vamos el... a necesitar otro, otra, otra reunión Claro que sí, vamos a que, necesitar otra reunión Que se sienta como si fuera en la vida real O sea, si sales, si vas por la troncal, ves, ves los, los carros en los carriles mixtos Ah, qué chévere. Los carros, autobuses, ando solo te, te paras en los semáforos, pues también, también van a pasar los carros si te pases el semáforo en rojo, pues los estarías chocando. Sería falta opus <risa> para los patios. Bueno, pero eso además haría muy realista también el juego. Sí, también llenarla mucho de edificios. Se siente como una bota guardada en un videojuego. Ajá. Que se sienta a sí mismo. Pues de verdad eh, que chévere. También ratones, pasajeros. Eso también va a tener futuro, eso también lo tengo pensado oye, oye, sí sí alguna vez había leído o escuchado que originalmente el juego tenía como ya unos pasajeros, como unos bots que a veces también se subían y podían ser, o sea, el jugador podía ser pasajero pero también habían como bots pasajeros eh, pero no sé, o sea, yo nunca alcancé a estar en esa etapa, yo llegué cuando el juego ya no los tenía pero tú dices entonces que de nuevo van a tenerlos a futuro, ¿sí? Sí, sí, sí, lo que pasa es que esta versión de pasajeros no es óptima. Afecta mucho el rendimiento. Ah, ¿qué? bueno. Porque sí. hace que... Lo que hagan ellos se replique en todos los jugadores. Y en el servidor. Eso pues genera lag. Imagínate si hubieran pasajeros en todas las estaciones. Que son como, que son como más de 150. <risa> sí, me imagino. Sería mucho. Cargaría demasiado el, el juego. explotaría el juego. Entonces, pues... <risa> lo que tengo que pensar es... Crear un motor de render uh -huh. que eso no suceda y pueda cargar tones, pasajeros, carros, buses, o sea, buses particulares que uno no conduzca. Ellos anden solos. Sí, automatizados, como tú dices, sí. Sí, sí. Ah. Todo eso. O sea, eso es lo que hará ese motor de render que te digo. Uh, hará que la ciudad se sienta más viva. Sí, la verdad es que sí, yo creo que si algo desea la gente es como que se vea más viva. De por sí cuando hay muchos jugadores, pues se ve muy chévere porque a veces uno se encuentra con otros manejando también y todo, eh... o las estaciones llenas, pero que al futuro, en futuro, se vean más edificios, más carritos y eso, lo va a hacer muy, muy viva, ¿no? Lo va a sentir, pues, pues sí, como una Bogotá, <risa> como tú dices, una Bogotá encapsulada. Sí, y, no, y no es lo único lo que pienso, Fide. Eh, pues también hay que... arreglar mucho la jugabilidad. De hecho, no ganas nada por hacer rutas. La idea es que empieces a ganar. Y que también se abran empresas operadoras. Si no sabes las empresas operadoras... Yo creo que el nombre ya es demasiado claro. Es, son personas que contratan una parte del servicio Sí. No, que colaboran. Ellos gestionan los vehículos, los conductores. Uh -huh. y, y todo eso. Pues la idea es crear algo similar. Que puedan abrir las empresas operadoras. Que puedan contratar eh, operadores a que manejen los buses que tengan las empresas operadoras. Tengan que recargarles el combustible. Eh, que tengas que pagarles SOAP. Cada bus... ¡Uy! Espero no esté sino, muy caro. Sino si un agente de tránsito te pilla un bus sin el SWAT, te lo manda para Patios. ¡No! Y sacarlo te, valde, te valdría la mitad de lo que vale el bus. <risa> ok, pero al menos sabiendo que puedo ganar en, en, en el juego, digamos, como un empleado, lo, lo sería en el mundo real, pues va a ser muy divertido. Va a tener un sistema de economía interesante... Y aparte podré de pronto comprarme otro par de chalecos. Porque este ya tiene un roto atrás. <risa> los chalecos los, los da las empresas operadoras. Excelente, excelente. Pues bueno, Tatán, yo creo que ahora sí nos podemos despedir de todos. Y les agradecemos por habernos visto. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y pues, Tatán tiene su Twitter. No sé si nos puede recordar. ¿Cuál es tu Twitter, Tatán? Twitter es DeathTatán. Ok. E -E v. -taten. Ok, para que lo sigan, le escriban, lo saluden, lo feliciten, no lo vayan a molestar, pero también háganle preguntas sobre el juego <risa> y pues miren, admiren a este hombre que mide más que yo y que tiene una chaqueta <risa> roja súper elegante, sus gafas, su barba y su pelo... ¿Ese pelo es pintado o es así? En el personaje se supone que es teñido, okay. ahí tiene el pelo rojo, por naturaleza. Listo, entonces efectivamente ese es su pelo en el juego. Y muchas gracias amigos, no olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.